Luego de que aumentara el número de recién nacidos muertos en diferentes hospitales del país, siendo el último caso el del Hospital Jaime Mota de Barahona, el expresidente del Colegio Médico Dominicano, Dr. José Polanco, consideró son varios los factores que influirían en la calidad de la salud dominicana y con ello del cuidado neonatal. Que se necesita una buena prevención, una buena orientación, una buena educación ¿sí? para mejorar, incluso hoy yo hablaba a través de los medios de comunicación a través de un programa, para mejorar la cantidad de niñas, adolescentes y de madres que tienen amenaza de parto preterno. Polanco consideró además que los recursos dirigidos al sector salud son mínimos, esto sumado a la falta de seguimiento del embarazo por parte de la embarazada. La mayoría de esos niños que han fallecido en Barahona, en Roberto, son niños que no han nacido en el hospital. Son niños que vienen desde el exterior. Que la paciente te llega a ti de un campo, de un barrio, que muchas veces no ha ido al médico Y cuando llega allá, va a buscar una consulta no oportuna. Y como sabemos que, la, que es uno de los países donde hay mayor cantidad de muertes en no entonces se necesita que el Estado Dominicano, que el Ministerio de Salud Pública, y que todos los sectores que incidimos en el país, en el área de la salud, podamos empoderar de la situación. El gobierno, ¿qué dice? Ah, vamos a intervenir en los hospitales. Pero ¿qué ha hecho? Por ejemplo, el caso de Barahona, ¿qué ha hecho el gobierno con ese hospital? Nada. Giovanni Cordero, NTN